Hola, soy Oscar Gallo y estos son los contenidos en el mundo digital Los contenidos son un frente indispensable en una estrategia de marketing digital Vamos a ver qué les da valor y cómo sirven a diferentes estrategias de negocio Empezamos Los recursos más preciados para un negocio son la atención y el tiempo del cliente por eso estamos dispuestos a pagar por publicidad, auspicios o merchandising. Bill Gates hizo famosa la frase content is king en un texto de 1996. Así como una revista no vale por sus anuncios, un sitio web necesita contenido. El contenido es todo aquello que buscamos consumir, como experiencias o datos. El éxito del negocio de buscadores viene de su utilidad para encontrar información Las bases de datos, wikis y sitios de fans apelan al interés de sectores específicos Al día de hoy, ya pagamos en forma directa a creadores de toda categoría Internet redujo las barreras para que cualquiera publique lo que más le parezca desde el principio, los autores vieron ahí un lugar donde dar a conocer sus trabajos y conocer a personas semejantes capaces de compartir o colaborar con ellos. De aquí nace el término peer to peer, que significa de igual a igual. La democratización ayudó a formar toda una cultura de contenido libre en donde se formaron las personas que ahora conforman las grandes empresas por eso sigue siendo una piedra angular de la internet que conocemos pero para defender una internet libre también debemos pensar en el sustento en el mundo real los programadores, artistas y escritores necesitan comer el problema inicial fue cómo hacer rentable la creación de contenidos en línea. Con una audiencia global, el gasto se puede repartir entre muchos usuarios, con lo que la banca tuvo que evolucionar para facilitar las microtransacciones. Pero lo más difícil es encontrar cuándo el usuario puede pagar por algo que ya era gratis. Los compradores reconocen el valor, pero ahora tienen mucho más poder sobre el precio. Hoy las suscripciones sostienen a diarios grandes e independientes. Y el crowdfunding permite a los fanáticos sostener a artistas y organizaciones. El marketing nos ofrece una forma de hacer contenido libre y rentable. Las empresas trabajan en base a lo que saben hacer, es decir, una pericia o expertise. Parte de ese saber se puede compartir sin perjudicar nuestra ventaja estratégica. Al compartir información valiosa con nuestros usuarios, creamos vínculos. Lo que refuerza su lealtad a la marca, les da motivo para escucharnos y comprar. Visualiza al individuo y sus necesidades para entender qué tipo de contenido le sirve. Puedes ofrecerle recetas, tutoriales, entrevistas, informes, reseñas y más. Lo importante es que el mensaje se sienta honesto, transparente e interesante. La optimización de motores de búsqueda es una prioridad para un sitio web. Para que un buscador sepa de qué va tu negocio, buscará referencias en tu web. Es decir, el contenido que publiques será lo que te haga subir en Google. Publica cosas relevantes para tu sector y para el tipo de preguntas que haría un cliente. A mayor tráfico y tiempo en el sitio, mejor reputación tendrás para Google. Un tutorial bien planteado puede darte una posición alta sin costos extra, además de ayudarte a generar enlaces e interacciones en redes sociales. Esto significa un SEO limpio sin trucos ni atajos que durará mucho más tiempo. Como hemos visto, la clave del contenido es el valor que le da quien lo consume. Tiene diferentes fines, pero siempre parte de nuestra necesidad de compartir. Cuando ambos se unen, alcanza todo su potencial como el motor de la internet. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.